Cuida lo que te cuida, a tu salud. Bienvenidos sean todos nuestros, eh, nuestros asistentes a este evento en el marco del de Día Mundial de la Salud y en la semana que estamos abarcando. En esta ocasión, hoy jueves 8 de abril, tenemos eh, la oportunidad de contar con la doctora Ingrid Vargas, Ingrid Vargas Huicochea, quien nos va a hablar qué aspectos debo cuidar de mi salud mental cuando termine el confinamiento. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bien, antes antes de empezar con esta gran ponencia, permítanme hablar un poco de de la doctora médica psiquiatra maestra y doctora en ciencias por la UNAM, académica investigadora el, del departamento de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina en la UNAM es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores realizó estudio estudios en el School of Medicine Health Science Center University of New Mexico Albuquerque en 2001 2001, Massachusetts General Hospital y Dalhous University en 2006, y en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, sede Campeche durante el año 2012. Ha publicado artículos en revistas arbitrarias nacionales e internacionales, además de capítulos de libros relacionados con sus campos de interés, que son la percepción de la enfermedad, aspectos socioculturales de la psiquiatría, investigación cualitativa en la salud. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, le dejo el micrófono y a toda la audiencia espero disfrute esta gran ponencia. Muchas gracias. Eh, bueno, voy a, a compartir pantalla con ustedes. Déjenme ver... Muy bien. ¿La ven bien ahí? ¿Se ve bien la presentación? Sí, listo, doctora. Gracias. Eh, bueno, pues eh, eh, creo que los organizadores de este evento, acertadamente dentro de las consideraciones a tomar en cuanto a los cuidados de la salud, eh, pues abrieron un espacio específico para un tema eh, de mucha actualidad, porque inevitablemente es eh, algo que nos preocupa y ocupa en estos momentos, que es precisamente los aspectos de salud mental. Y bueno, pues qué aspectos hay que tomar en cuenta ahora que ya parece que tenemos mucho más cerca el término de este confinamiento. No solamente para nosotros en el ámbito universitario y ni siquiera a nivel nacional exclusivamente, sino realmente hay una preocupación global ¿no? en todo el mundo. Eh, la preocupación constante es eh, sobre qué efecto pudo haber tenido eh, todo toda este, esta situación de la pandemia que eh, no acabamos todavía, que por supuesto está ahí y cómo manejar la ambivalencia por el retorno a las actividades, ¿no? Se habla de una ambivalencia, una cierta dualidad, porque finalmente todos estamos ávidos de retomar nuestro espacio académico o laboral, ¿no? de retomar nuestros contactos, eh, los amigos, ¿no? En el, en el cara a cara, eh, a lo mejor no con la misma dinámica que teníamos antes, pero sí volverlos a ver, volver a tener estos espacios de... De chacoteo, ¿no? De, de debate, incluso de discusión, pero estamos ávidos de la convivencia humana fuera del ámbito familiar, ¿no? Sin embargo, también de la mano, pues, tenemos ciertas, eh, pues, ciertos temores, ¿no? Hay preocupaciones de, bueno, ¿y esto qué va a implicar? ¿Cuánto riesgo sigue existiendo? ¿Qué tan seguro es todavía retomar al 100% las actividades? ¿O cómo se va a retomar ahora? ¿Cuál tendrá que ser el ritmo pertinente? En fin, hay eh, por un lado entonces este deseo, no, este anhelo de, de regresar a, a la vida que en algún momento conocimos, pero también las preocupaciones que van de la mano de esto, ¿no? Entonces, esto es algo que prevalece y eh, está sucediendo en todos los países de nuestro planeta. ¿no? Pero yo creo que en primer lugar, ¿no? Y para hablar de esto, tendríamos que reconocer qué tipo de impacto tuvo el confinamiento en, en poblaciones tan específicas como ustedes, los estudiantes universitarios, ¿no? Yo lo abro incluso, ¿no? Al término de estudiantes, porque yo creo que muchas de estas situaciones de impacto se comparten ¿no? en el estudiantado que puede ir desde los pequeñitos de primaria hasta ustedes en el pre y posgrado en una universidad. ¿no? ¿Y ¿Por qué digo que se comparten? Porque si bien hay, por supuesto, impactos específicos de acuerdo al momento del ciclo vital, también, por supuesto, sabemos que eh, hubo, ca, ca, bueno, hay miles de casos, ¿no? Que eh, realmente la experiencia, más allá del momento o de la edad, ¿no? Era, es una experiencia inherente al ser estudiante y haberse visto enfrentados de manera obligada y súbita a llevar todo su aprendizaje en línea. ¿no? Entonces, bueno, por eso lo dejo de manera un poquito más abierta. ¿Qué tipo de impacto entonces se tuvo? Yo creo que el impacto más intenso, no, el más evidente en las diferentes etapas fue el impacto en el desarrollo socioemocional. ¿no? Pensando en ustedes que finalmente ya son estudiantes universitarios ¿no? eh, en su carrera, ingeniería o en un posgrado, pues bueno a lo mejor pudieran pensar, bueno, ¿y qué tipo de impacto pudo haber tenido en esta parte socioemocional? Si finalmente nosotros ya estamos desarrollados, somos prácticamente adultos, algunos ya en la etapa inicial ¿no? de, de la adultez, entonces, ¿de qué manera nos pudo haber impactado? No es lo mismo que un pequeñito en el preescolar o en la primaria, donde justamente es a través de la escuela que se van desarrollando estas habilidades ¿no? de convivencia, de negociación, de sobrevivencia por supuesto no en un entorno social bueno pues aún para los más grandes ¿no? para los estudiantes a nivel eh, universidad por supuesto que era totalmente necesaria la relación con pares ustedes eh, piensen un poco sobre todo para aquellos que, eh, que tuvieron la oportunidad de experimentar la universidad como era antes de la pandemia no la vida universitaria antes de la pandemia y lo que ha sido ahora el aprendizaje a distancia por más que estén chateando eh, con sus compañeros en, en el chat de las transmisiones o en el WhatsApp o en el Facebook, ¿no? eh, de repente no es lo mismo, no es lo mismo eh, que pasaba con anterioridad, donde a lo mejor estaban en una clase, pero al momento de cambiar de salón, había un espacio ¿no? donde eh, compartían, ¿no? platicaban, iban a comprar eh, un refresco, ¿no? algunas botanas, echaban relajo, ¿no? cotorreaban un poco. En fin, había esta posibilidad de tener un contacto humano que es totalmente necesario para nosotros. ¿no? Ahora era desconectarse de una clase, eh, si acaso ir al baño o ir a buscar algo que tomar y regresar y volverse a conectar y volver a estar ahí. ¿no? Pero realmente se perdió esta oportunidad de relacionarse con estos otros, con los que comparten tantas cosas, ¿no? Porque aunque se lleven muy bien con sus padres, hermanos o con aquellos que comparten el espacio familiar, definitivamente no es ni el mismo lenguaje, ni la misma visión del mundo, eh, ni, ni la misma generación, ¿no? Entonces, eh, la parte de la relación con los pares es completamente necesaria eh, para para un sano, ¿no? Un sano desarrollo a nivel psicológico y emocional. Entonces, el impacto socioemocional fue evidente en todos los niveles. ¿Qué más se impactaron? Bueno, los ciclos y rutinas, ¿no? Ya tras un año, un cachito de estar en el confinamiento, realmente las rutinas se han perdido, ¿no? Los ciclos, los horarios. En muchas ocasiones ya no existen. ¿no? Yo lo he escuchado con mis alumnos en la Facultad de Medicina. Algunos de ellos eh, pues ya perdieron completamente su ritmo de sueño, ¿no? tienen el sueño invertido, sus eh, ritmos de alimentación también están completamente destruidos. Eh, en muchas ocasiones también es muy complicado porque pues, los papás o los hermanos mayores están estudiando y, eh, perdón, están trabajando y entonces, ya estos espacios que había de repente para llegar a casa y poder comer juntos, ¿no? Y tener esto en horarios establecidos, pues también se ha perdido porque los trabajos en el teletrabajo han difuminado todas las fronteras de horarios y de actividades saludables. Entonces, todo esto también se ha distorsionado. Eh, a lo mejor antes, ¿no? Si ustedes tenían una rutina muy bien establecida de levantarse, irse temprano al gimnasio, de ahí bañarse, irse a la universidad, después de la universidad quedarse un rato en la biblioteca, luego regresar a casa o alguna rutina por el estilo, ¿no? Más o menos puesta, pues hoy en día eso no existe, ¿no? Entonces eso también, por supuesto, ha tenido sus implicaciones. Y hay algunos elementos importantes de reflexionar, ¿no? Como por ejemplo, lo que ha pasado con el espacio personal y la privacidad. Se han perdido completamente, ¿no? Decíamos ahorita que se diluyeron los límites en horarios, ¿no? Que las rutinas dejaron de ser rutinas para volver, volverse una masa amorfa sin mucha forma. Bueno, pues los espacios también han sido así, ¿no? Hoy de repente nuestras habitaciones, ¿no? La recámara se ha convertido en todo menos en el espacio específico para poder descansar y dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en la recámara de repente estamos haciendo de todo, ¿no? Tenemos la oficina o el salón de clases, eh, para los más pequeños no tienen también el salón de deportes, eh, de repente incluso ahí se come, ¿no? En fin, ya es todo menos lo que era para nosotros, ¿no? A veces también de repente es muy complicado, sobre todo en espacios más pequeños, ¿no? Tener un, una, un escenario propio. ¿no? donde eh, de repente digan, bueno, este es mi lugar, ¿no? porque entonces resulta que necesitan tu habitación para la junta de fulano de tal que necesita aquí porque esta tiene mejor iluminación es más silencio, etc. ¿no? En fin, entonces esa parte es muy complicada. Eh, yo lo veo con mis pacientes, por ejemplo, yo estoy dando únicamente consulta psiquiátrica a través de la teleconsulta. Entonces, para algunos de ellos es muy complicado porque dicen, híjole, doctora, pues es que antes ir a su consultorio era como tener un espacio para mí. ¿no? Estando en el consultorio pues eh, nadie podía escuchar lo que estábamos tratando en, en mi sesión, ¿no? tenía esa privacidad. Ahorita eh, pues casi casi a veces me tengo que salir al carro no para poder hablar, hablar en privado eh, o buscar un espacio donde no se escuche lo que estoy tratando porque no me siento con la comodidad de hablar, no porque ya no hay donde lo pueda hacer de manera privada. Todos se escuchan lo que estamos tratando, los diferentes eh, componentes ¿no? <ríe> o miembros de, de la familia eh, en un momento dado, sean clases, sean juntas, sean consultas, eh, sea charla con, con algunos otros familiares o con amigos, pues vamos, esto tampoco está ya tan claramente definido. ¿no? ¿Qué ha traído esto? Pues un incremento, por supuesto, en los conflictos intrafamiliares. El tema de la violencia, de hecho, es uno que ha resaltado, ¿no? Porque eh, si pensamos sobre todo en ambientes donde ya había un escenario de violencia intrafamiliar, hoy donde se les confina y se les limita ¿no? eh, la salida y prácticamente todo sucede, Dentro del hogar, pues eh, el riesgo ¿no? de roces, fricciones y de eventos de violencia es todavía mayor. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, si a esto además le, su le sumamos el que eh, muchos inevitablemente nos hemos visto impactados de una u otra manera en los aspectos emocionales, pues bueno, entenderemos que eh, el cerillo ¿no? eh, de la violencia intrafamiliar se prende rápidamente y ha sido una situación de mucha preocupación porque se ha incrementado de manera alarmante alrededor del mundo. ¿no? Y bueno, pues como comentábamos ahora, ¿no? con todo esto eh, es completamente esperable. No me gusta mucho utilizar la palabra normal, pero sí eh, me gusta hablar de lo que es esperable. Y frente a este caldo de cultivo, lo más esperable es que se presenten malestares emocionales en mayor o menor grado. Eh, la mayor parte de los estudiantes, ¿no? estudiantes en su nivel, a nivel universidad, ¿no? hablan de sentirse en comparación a su época prepandemia, pues hoy se perciben a sí mismos mucho más irritables, más intolerantes, tristes por momentos, con sentimientos incrementados de soledad desmotivados, ¿no? De repente incluso hasta desesperanzados y por supuesto con impacto importante a nivel de la autoestima, ¿no? Entonces esto por supuesto no sucede en el 100% de los estudiantes, pero sí en un porcentaje tan significativo como eh, un poco más de la mitad de todos ellos, ¿no? En diferentes estudios que se han corrido en este sentido. Y pues bueno, además la escuela a distancia definitivamente ha significado un reto para toda la comunidad académica. Docentes y alumnos tuvimos que vernos enfrentados a algo súbito, ¿no? No esperado para algo. Que a lo mejor ya no venía, nos veníamos preparando porque de alguna manera estábamos haciendo ya actividades académicas eh, remotas, pero esto fue de tajo, ¿no? Como que de la noche a la mañana era armar todo, ¿no? Eh, programas, estrategias, plataformas y era además eh, verse obligado a tener la disponibilidad de poder llevar a cabo este tipo de educación. ¿No? Cosa que ha sido complejo, yo tengo alumnos que los veo que clase con clase están en algún escenario que no es necesariamente su casa, ¿no? Desde que esto comenzó han tenido que buscar por ahí algún cafecito, algún espacio donde puedan agarrar un poco de señal y pues bueno, desde ahí tomar tomar las clases, ¿no? No es, eh, digo, y por supuesto está el extremo contrario, ¿no? Eh, chicos que tienen una eh, red de internet disponible en casa sin mayor problema, con una buena, este, eh, una buena velocidad, ¿no? Eh, una buena capacidad y por supuesto su espacio personal, ¿no? Eso sería lo ideal, pero creo que es el menor de los porcentajes, ¿no? Entonces, bueno... También le, la teleescuela ha implicado retos en materia cognitiva, ¿no? Porque definitivamente el aprendizaje que se tiene por estos medios es diferente, los procesos a nivel... Eh, cognitivo, ¿no? Son distintos. ¿Por qué? Porque no hay eh, el contacto también cara a cara, el lenguaje no verbal no es tan detectable a través de estos medios. Si bien nos estamos viendo en pantalla, también sabemos que en muchas ocasiones no todo mundo prende su pantalla y están en su derecho de mantener la pantalla, eh, la cámara cerrada, ¿no? Eh, pero entonces a veces lo único que vemos, ¿no? Eh, son íconos, son avatars, una letra, a veces la foto de la mascota, ¿no? Y escuchamos detrás de eso una voz que intenta transmitirnos toda la emocionalidad que eh, se pierde porque eh, definitivamente el lenguaje no verbal le da un matiz muy particular a la comunicación, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que eh, del lado de los docentes, que seguramente ustedes también lo han escuchado, ¿no? De repente para nosotros también es muy complejo porque estamos hablando con pantallas inertes. ¿no? Eh, no sé ustedes cómo sea la dinámica en clases, pero por lo menos en la Facultad de Medicina pues se ha eh, realmente eh, brindado la facilidad que los alumnos decidan. Y pues bueno, en esta decisión pues, prácticamente el 90-95% de ellos permanece siempre con sus cámaras apagadas. ¿no? Entonces es muy complicado porque... Antes en las clases, ¿no? Pues para mí en particular es sumamente importante, ¿no? Poder verlos a la cara, poder ver sus reacciones. ¿no? Eh, poder ver ese lenguaje no verbal ¿no? y también transmitírselos ¿no? de mi parte. Entonces, ahora no hay eso. Ellos, por supuesto, me están viendo porque mi cámara está prendida eh, la gran mayoría de las veces, pero, pues, insisto, yo hablo con cámara, con pantallas inertes que no reaccionan a nada. ¿no? Entonces, esa parte también ha sido muy complicada, porque al final del día, pues, las clases ahora sí se han vuelto monólogos, y eh, a mí en particular, como seguramente a muchos de los docentes en nuestra querida universidad, ¿no? Pues no nos gusta tener monólogos, nos, te, nos gusta mucho más establecer espacios de discusión, de debate y de reflexión, pero eso es de repente cada vez más complicado, ¿no? En fin, eso ha significado también la teleescuela. Pero por otro lado, ¿no? y, y la contracara a eso, es que sí percibo que todos los estudiantes, desde el nivel básico hasta el, el nivel superior y el posgrado, ¿no? eh, han adquirido una mayor autonomía. ¿no? Eh, creo que se han visto obligados, justo ante estas deficiencias ¿no? y ante estos retos en lo cognitivo, se han visto también obligados a buscar ¿no? formas propias de aprendizaje. Entonces, sí he visto mucho mayor autonomía para tratar de subsanar ¿no? eh, estos huecos ¿no? y, y creo que muchos estudiantes han echado a andar herramientas muy efectivas para el autoaprendizaje y bueno, eso sí sería algo muy loable que espero no se pierda después de todo eso. ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos para darnos idea un poco de la dimensión del impacto. Y bueno, chicos, en realidad creo que hay algo que debemos tener en mente. El mundo ha cambiado. ¿no? Nunca va a volver a ser exactamente el mundo eh, que vivimos antes de esta pandemia. ¿no? Ha habido una modificación en muchas cosas. ¿no? Algunas de las más evidentes, por ejemplo, en hábitos. Yo creo que el lavado de manos, la sana distancia, ¿no? Eh, el, el no volver a saludar de beso o de abrazo como nos encanta a los latinos, ¿no? y el uso del gel antibacterial, ¿no? eh, la mascarilla, el cubrebocas, no, son cosas que han llegado para quedarse por cuánto tiempo más, no lo sabemos, ¿no? pero se tiene que eh, mantener, entendiendo un poco eh, todavía el control parcial de esta condición que nos ha afectado. ¿no? Eh, las formas diferentes de relación, ¿no? esto no solamente, en, en el caso particular de los latinos, ¿no? que nos encanta una relación estrecha, que nos encanta tocar, abrazar, ¿no? acercarnos, eh, se va a tener que ver modificado porque entonces tendremos que encontrar otras formas de expresar el respeto, el cariño por los otros. ¿no? Y una de ellas que yo creo que nos ha costado mucho trabajo en los ámbitos urbanos en particular, yo lo he visto acá en la Ciudad de México, eh, siempre como psiquiatra, ¿no? desafortunadamente yo he dicho que la Ciudad de México es una, un ambiente, una comunidad muy egoísta, no. Eh, eh, muy centrada en, en el individualismo, en el bienestar en, desde lo individual, ¿no? Y muy poco solidaria y con muy poco sentido de respeto social por el otro, ¿no? De, yo eso siempre lo he percibido, digo, lo hemos visto siempre, ¿no? O sea, es muy desafortunado ver que en nuestro entorno desde siempre se ha aplaudido, ¿no? E incluso incentivado el ser gandaya. ¿no? el ganarle lugar en la fila a otros, el meterte en sentido contrario, en no respetar las normas, saltarte las señales, ¿no? Y en ese sentido siempre decir, ¡ah, qué bueno soy! ¿no? O sea, mira, me los hice mensos, ¿no? O yo les gané. Y, y esa parte, creo que ahora en épocas de pandemia, no nos ha sido nada favorable. ¿no? Eh, yo espero que de verdad hayamos entendido qué pasa ¿no? eh, con este tipo de crisis humanitarias como la que estamos todavía atravesando y entender que, eh, pues el cariño, ¿no? eh, la, el que nos importen los demás, ¿no? a lo mejor no está demostrado en, en un abrazo o en el comprar cosas costosas o comprar cosas constantemente al otro, sino está demostrado en el cuidarme y cuidarlos, ¿no? en el adoptar las medidas sanitarias no nada más pensando en mi propio beneficio, sino en el beneficio que pueda haber por, para los demás. Ha habido un problema fuerte con los jóvenes, eh, con muchas de las personas de su generación, chicos, donde eh, haya siempre esta percepción de soy invulnerable. no, O sea, a mí nunca me va a pasar, soy joven, soy sano, entonces no me importa. Si se dijo confinamiento, pues no guardo el confinamiento, me salgo a patinar con mis amigos, me, me salgo a echar relajos, me voy a fiestas, total a mí no me va a pasar nada. Pero los resultados han sido muy desafortunados. A lo mejor sí, efectivamente, como joven a lo mejor no te pasaba mucho. digo a lo mejor porque también hemos tenido muchos decesos en jóvenes que pensaban que no les iba a pasar nada y finalmente no solamente enfermaron sino incluso se complicaron y murieron ¿no? pero también el, el resultado más frecuente era el llevar la infección a casa y entonces sí no vulnerar a los que ya eran de por sí vulnerables ¿no? los padres los abuelos personas con comorbilidades y entonces bueno teníamos muriéndose familias enteras o muriendo cabezas de familia por lo que había hecho el joven de la familia, ¿no? De una manera muy irresponsable, muy egoísta, muy individualista. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas formas diferentes de relación hoy por hoy se tendrán que mantener, pero sobre todo en la plena conciencia de que lo que haga no es por mí necesariamente, sino es por mi entorno. Y porque como, como entorno es la única manera en la que vamos a poder salir adelante. ¿no? Eh, y bueno, pues todos definitivamente somos unos a, antes y después, ¿no? pero eh, insisto en que de verdad espero sinceramente que hayamos aprendido algo de esto. ¿no? Desafortunadamente las escenas que vimos ahora en Semana Santa, pues bueno, nos dejan ver que creo que no hemos aprendido demasiado. ¿no? Y yo un poco en broma y un poco en serio comentaba hace poco con mis alumnos y les decía, híjole, pues creo que estamos destinados a la extinción, ¿no? Si se supone que somos la especie racional y no somos capaces de dimensionar eh, el problema, ¿no? Y, y salimos a la primera de cambio corriendo hacia las playas, ¿no? Con todo el riesgo que esto significa, pues, bueno, no hemos aprendido mucho. Eh, algo que se espera que también haya surgido a partir de la pandemia y de toda nuestra, nuestra experiencia con esto, pues es la flexibilidad, ¿no? Eh, reconocer que la vida se compone de cambios continuos y que ahorita a lo mejor nos estamos eh, preocupando o enfocando en la eficacia de las vacunas para poder retomar una vida fuera del confinamiento, pero eh, si el, la, aparece otra cepa del virus no o aparece otro virus para que nos ponga en jaque como este para el cual no tenemos eh, manera de reacción, pues seguramente nos estaremos volviendo a preguntar cómo regresar al confinamiento y otra vez así, ¿no? En fin, la pandemia nos vino a demostrar ¿no? que cuando el ser humano se creía prácticamente un dios que tenía controlado el mundo y los médicos pensábamos ¿no? que teníamos todo resuelto porque habíamos vencido a la enfermedad, pues finalmente la vida nos da eh, un encontronazo con la realidad y nos vuelve a mostrar que los cambios pueden suceder ¿no? y que las cosas... Eh, son inestables y eso es parte de la realidad. ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, también necesario ¿no? y evidente eh, de el tener una alianza, ¿no? en, en particular en los ámbitos académicos, una alianza de trabajo eh, para el bienestar del alumno, una alianza entre la familia y la comunidad educativa, donde también se incluye al alumno, por supuesto. ¿no? Y tenemos que trabajar en conjunto porque eh, el que ustedes... Eh, tengan una adecuada formación y puedan cubrir sus objetivos de vida, ¿no? sus objetivos académicos, pues definitivamente no solo depende ni de la familia sola, ni de los docentes solos, ¿no? ni de ustedes tampoco en aislados, sino depende de un conjunto que finalmente pueda dar un mejor resultado. Eh, pero les vuelvo a, a enfatizar este punto que creo que es indispensable en este nuevo mundo. Es necesario, es vital pensarnos, y actuarnos como comunidad si no enfatizamos este sentido solidario eh, para mí eh, con mi entorno ¿no? de mí para mi entorno pues la verdad es que eh, esto nos va a volver a impactar una y otra y otra vez en mil olas diferentes y no vamos a acabar de salir de todo esto ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las prioridades, hablando en materia de salud mental? Hay una prioridad indispensable que si ustedes analizan, subyace a todos los puntos de los cuales hemos estado hablando hasta el momento. Eh, la necesidad de reconstruir nuestro tejido social, ¿no? que es finalmente algo de lo que se ha visto más trastocado en todo este proceso y en esta en este continuo de reconstrucción, porque además va a ser una tarea de mucho tiempo, no, no será algo inmediato. Será importante, chicos, hacer un balance entre las experiencias, no? Porque o sea, la pandemia ha sido muy impactante en la parte negativa. Sí, pero también de todo ello hemos sacado experiencias interesantes, experiencias positivas que vale la pena retomar y reforzar y eh, para poder eh, partir de manera saludable, ¿no? Con todo esto, creo que es importante retomar la, eh, la, la metáfora de la máscara de oxígeno, ¿no? Cuando nosotros vamos en un vuelo, eh, recuerden que siempre nos dan como estas instrucciones que luego mucha gente no pela, ¿no? Ahí ven como como es la parte de la, de la conciencia social, ¿no? No le no, no ponemos atención a la azafata que nos está explicando qué es lo que hay que hacer en caso de que haya un evento eh, de desastre y tengamos que actuar. Bueno, dentro de esas instrucciones está lo que hacemos con las máscaras de oxígeno, ¿no? Y ellos dicen, en, si en algún momento la nave pierde presión, se va a dejar caer una mascarilla de oxígeno, y si usted está al cuidado de alguien más, lo primero que nos piden es que, Póngase primero la suya y después la de la persona que depende de usted. ¿no? Tenemos que recordar esto, chicos, para poder estar bien ¿no? en materia de salud mental. Primero, lo primero somos nosotros en esta parte. Sí, no de manera individualista ni egoísta, sino diciendo, a ver, permíteme estar bien para poder dar el apoyo necesario para todos los que están alrededor. ¿no? Entonces necesito estar bien yo para solidariamente apoyar mi entorno. Y bueno, la pregunta del millón, ¿y cómo me como el elefante? ¿Cómo le hago entonces para estar bien? Y creo que mucho de esto lo vamos a responder a través de la sesión de preguntas y respuestas, porque seguramente eh, ahí vamos a retomar eh, muchas de las experiencias e inquietudes que nos pongan para todos los demás. Pero en anticipado les menciono, es importante descansar y recargar nuestra mente. Es algo básico, ¿no? Eh, no tratando de aniquilar, no a lo mejor en el sentido eh, de muchas de, eh, de las meditaciones clásicas, ¿no? Donde intentamos, ¿no? Llegar a este punto tan complicado, eh, no sé, yo en lo particular, nunca lo he logrado del todo, ¿no? El, el De poner la mente en blanco y lograr bloquear los estímulos para entonces descansar. Yo creo que ese es un paso este, muy complicado, ¿no? Que requiere de mucho trabajo y probablemente solo eh, los, aquellos que tienen mucha práctica formal en algún momento lo llegan a lograr. No, de una manera más realista y más sensata, dejar descansar y recargar la mente es más bien aterrizarse en la realidad, ¿no? Aterrizarnos en el momento presente con lo que está, dejando de etiquetar, ¿No? Las cosas, las experiencias y las personas. Dejando de decir, esto es agradable, esto es desagradable, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto me lastima, esto me fortalece. No, en realidad lo que está y quienes están es parte del escenario de esa realidad. Y en la medida en que pueda yo reconocer y aceptar esa realidad, mi realidad, voy a sentirme también más cómodo con ella. ¿Por qué? Pues porque finalmente tanto las situaciones como las personas eh, son pasajeras, chicos, ¿no? O sea, todo es, por eso enfatizo, en el momento. Es un poco como cuando están tirados sobre el pasto viendo el cielo y ven pasar las nubes. Eh, de repente están sintiendo el solecito muy rico sobre ustedes, llegan una nube y lo cubre y puede que sientan algo de molestia, ¿no? Y digan, oh, ¡qué fastidio! Yo tan rico que estaba disfrutando del sol. Y bueno... Pues habrá nubes más, más grandes que tarden un poquito más en retirarse y volver a dejar pasar eh, el sol hacia ustedes y otras muy pequeñitas que se van a ir rápidamente. Las situaciones ¿no? eh, son así, son justamente como esas nubes, pero necesito reconocer mi realidad para entonces evitar la, la generación de emociones que me puedan generar mayor malestar. No se olviden que las emociones todas cumplen una función, entonces incluso ellas no son ni buenas ni malas, están ahí por una función en especial, ¿no? pero definitivamente hay algunas que nos generan un sabor más amargo de boca y pues bueno, la intención es poder encontrar la forma de... de eh, capotearlas un poquito mejor, ¿no? Eh, hay que enfatizar la parte de los hábitos saludables, esto es importantísimo, eh, sí o sí tengo que tratar de retomar una rutina que me permita darle estructura a mi vida, y uno de los más importantes es el sueño. Durante y después del confinamiento, el sueño es algo que hay que cuidar como la parte más valiosa. La primera mitad de la noche tiene que ser la que, a la que yo le apueste, porque es donde tengo mayor oportunidad de tener un sueño profundo que sea verdaderamente reparador. La resignificación de las experiencias durante todo este, este proceso y durante lo que viene ahora en el regreso, es importante, chicos, ¿no? Y resignificar no es otra cosa más que verlos de manera real, ¿no? No absurdamente optimista, ¿no? de manera real no las cosas nunca son ni totalmente blancas ni totalmente negras no tienen un componente mixto y eso es parte de la realidad no y esa realidad me permite también valorar los aprendizajes que de repente algunas de esas experiencias me dejan no y por supuesto fortalecer la empatía y la compasión no la empatía en el entendido de que es como eh, tratar de ponerme en los zapatos del otro no como decir bueno Quiero entender cómo te sientes, pero la compasión va más allá, ¿no? Si es este ponerse en, el, en los zapatos del otro, pero también desarrollar un genuino, ¿no? Un auténtico interés porque los otros estén bien y porque salgan adelante de la situación que les está aquejando, ¿no? Entonces, bueno, como ven, eso va de la mano de lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Enfatizar el sentido de solidaridad y apoyo social. Y pedir ayuda, por supuesto. ¿no? Eh, creo que eh, otro de los aprendizajes que tenemos con, tras este periodo de pandemia es que, pues bueno, la ayuda es válida en muchos sentidos. ¿no? La ayuda familiar, la ayuda social, no es válida y necesaria. Pero también la ayuda en materia de salud mental. No, no tenemos, En este proceso no tiene que haber mártires. No tenemos por qué sufrirlo. Si hay algo que detecto que no se va, que por más que le esté echando ganas, ¿no? creo que es la peor frase que puede haber, ¿no? pero por más que esté intentándolo y le esté echando ganas, nada más, no puedo salir, no me puedo quitar de encima esta furia, no me puedo quitar de encima la angustia o la tristeza, hay que buscar ayuda. ¿no? El cerebro como, como el órgano más importante de todo nuestro cuerpo también se enferma, es muy aguantador pero cuando se enferma justamente nos va a dar esta dificultad de poder eh, funcionar de una manera eh, agradable, satisfactoria y efectiva con nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay que buscar ayuda. Y en la universidad tenemos muchos canales para poder obtener esta ayuda. Eh, si no mal recuerdo, hay eh, facultades como la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias, que tienen programas específicos llamados ESPORA, que son, eh, son ámbitos ¿no? de apoyo, de acompañamiento en la parte emocional. Eh, la Facultad de Psicología tiene atención ¿no? también psicológica para diferentes aspectos, tanto en lo individual como lo, en la pareja, eh, en el aspecto social y familiar. Y en la Facultad de Medicina tenemos el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde eh, pues básicamente se brinda esto, atención médico-psiquiátrica, con el acompañamiento adicional en algunos aspectos psicológicos, cuando así se requiere, ¿no? Y a todo eso, la población universitaria tiene acceso. Entonces, creo que hay medios, ¿no? eh, Lo importante es no aguantarse y eh, levantar la mano cuando esto sea necesario. Y pues, bueno, si están de acuerdo ahora, eh, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas, sobre todo porque es muy probable que ahí haya eh, preguntas muy específicas que muy probablemente varios compartan y bueno, podemos hablar de algunas estrategias mucho más puntuales. Perfecto, doctora. Sí, ya nos empiezan a llegar algunas preguntas. Justo en esta última parte de su ponencia nos dicen y si soy externo a la universidad, ¿a qué, ¿a qué me recomienda? ¿A dónde me podría acercar? Eh, los servicios que mencioné ahora, efectivamente, son servicios exclusivos para la población universitaria, porque se tiene que mostrar la credencial vigente, el número de cuenta o la tira de materias, ¿no? Entonces, sí es solo para población universitaria, pero en el caso de población abierta, que no pertenece a la universidad, yo les sugiero que ingresen al micrositio de eh, COVID de la Secretaría de Salud, si ustedes googlean Secretaría de Salud, uh, va a desplegarse una página grande con varias eh, pantallitas abajo, ¿no? varios cuadritos. En uno de ellos dice COVID y dentro de esa está un apartado específico para salud mental. Ahí vienen, eh, viene todo un directorio, ¿no? donde por supuesto eh, se habla de los hospitales psiquiátricos eh, principales en la Ciudad de México, por ejemplo, no el Fray Bernardino, Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, eh, hay algunos otros también en la periferia y, pero vienen números telefónicos también de contacto, eh, viene también por ejemplo la línea de la vida que no solamente da atención a cuestión de adicciones, sino da acompañamiento también emocional, psicólogos sin fronteras, en fin ahí pueden encontrar un directorio completo de eh, canales de atención De acuerdo, muchas gracias Otra pregunta que también nos hicieron llegar es ante este nuevo confinamiento, yo me he sentido muy a gusto o protegido en mi casa. ¿Cómo puedo volver a salir sin que me dé miedo o sin sentir ese, esa preocupación? Esa es una excelente pregunta. De hecho, se ha descrito eh, justo como la parte contraria. ¿no? Para un gran porcentaje de la población, el confinamiento ha generado mucho malestar, ¿no? por lo que ya comentamos ahora en la presentación. Pero hay un porcentaje de, de personas que justo han vivido lo contrario. ¿no? El confinamiento les ha dado como una eh, sensación de seguridad, ¿no? de tranquilidad, y ahora el temor es al salir. Esto se conoce como síndrome de la cabaña. ¿no? Y en el síndrome de la cabaña ahora la angustia viene del tener que regresar ¿no? a la actividad. ¿Qué sugerimos eh, en este caso en particular? Comenzar a hacer una exposición gradual. ¿no? Poco a poquito comenzar a retomar algunas actividades externas, no obviamente con todas las medidas requeridas, pero eh, comenzar a hacerlo de manera gradual como para también de alguna manera demostrarse a sí mismos que, eh, que el mundo no es tan amenazante ¿no? como eh, seguramente se está viendo desde el interior. Entonces, en una exposición gradual contenida, y Es hacer, cada vez que se salga, ¿no? Regresar, cuando regresa a casa o regresa a su espacio de confinamiento, es como hacer un reconocimiento de lo que hubo afuera de manera realista, ¿no? Los pros y los contras, pero el volverse a exponer poco a poquito a eso seguramente va a ser de mucha ayuda. Si la angustia es mucha y el salir genera eh, un malestar importante, no, eh, incluso en algunas personas hasta con crisis de pánico, hay que buscar ayuda profesional, no. La ayuda profesional va a ser necesaria eh, en, en estos casos en particular donde eh, seguramente había ya una condición de ansiedad preexistente, la pandemia y el confinamiento lo agudizaron y bueno ahorita el regreso a las actividades pues puede estar comprometiendo más el bienestar. ¿no? Perfecto. Y algo que sin duda se ha tocado eh, en estos últimos meses es la parte del duelo. Cuando se han perdido familiares, conocidos, amigos, y por la misma situación de la pandemia no se ha podido eh, despedir como se acostumbraba, ¿qué recomendaciones podría ser para estos casos, para las personas que nos quedamos en esta parte, a vivir esta parte del duelo, pero no podemos completar el despedirnos o el despedirse de sus seres queridos? ha sido todo un tema, ¿no? Porque definitivamente, en particular para México, ¿no? Eh, porque no toda Latinoamérica tiene estas mismas costumbres, pero nosotros sí, ¿no? Tenemos una serie de rituales para despedir y acompañar a nuestros difuntos, ¿no? Eh, hoy la, la propia situación, ¿no? De la COVID, pues nos ha limitado, ¿no? En muchas ocasiones hay eh, personas cercanas, familiares o amigos de los que nunca más nos pudimos volver a despedir, que la propia situación no lo permitía. Entonces, eh, la experiencia con la muerte se ha cambiado completamente. Eh, afortunadamente, creo que aún para la mayoría, y pese a que han sido experiencias eh, dolorosas, finalmente en esta postura de flexibilidad que tiene eh, nuestra mente, que es maravillosa, han podido tener ciertas adaptaciones, ¿no? Y como buen proceso de duelo, igual sí, los primeros momentos sumamente dolorosos, ¿no? con todas las etapas esperables, ¿no? Entre el enojo, no el recateo, etcétera. Pero, otra vez, ¿no? Acá enfatizo, si yo percibo que no es algo que pude cerrar, ¿no? Que el recordar a la persona, ¿no? Me, inevitablemente me pone mal, ¿no? que a partir de esa pérdida en particular, eh, mi vida ¿no? ha ido como de mal en peor, ¿no? porque he ido abandonando actividades, porque he ido abandonándome a mí mismo o a mí misma, ¿no? eh, porque estoy cada vez más irritable, incluso hasta violento, ¿no? porque he estado teniendo problemas en muchas cosas, igual, y es un duelo que efectivamente no se está pudiendo resolver, eh, y necesito buscar ayuda en particular. Aquí mi sugerencia siempre es que se busque una ayuda profesional con adecuadas referencias, ¿no? Desafortunadamente tenemos, eh, híjole, en materia de psicoterapia ahora ha surgido un, un boom, ¿no? Y hay gente que está dando acompañamiento en cuestión de tanatología y de resolución de duelos con haber tomado un curso a lo mejor de seis semanas, ¿no? Y eso, pues, definitivamente no sería lo mejor. Entonces, mi sugerencia es acercarse a eh, instancias adecuadas eh, para tratar de tener un acompañamiento así. Otra vez, para la población universitaria eh, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, hay recursos eh, formados específicamente así, ¿no? Hay terapeutas con doctorados en tanatología que pueden dar un acompañamiento mucho más específico, ¿no? Entonces, esa podría ser una instancia a la cual recurrir, ¿no? De acuerdo, doctora, si nos lo permite, tenemos un par de preguntas más que nos llegaron. Adelante. Eh, nos comentan. Muchas gracias por su presentación. Hay temas de salud mental de los que aún no se habla, con de los que aún se habla con mucho estigma y muchas veces eso, eso no permite que podamos identificar que necesitamos ayuda. ¿Podría compartir alguna recomendación de cómo identificar qué necesidades o cómo ayu o ayudas psicológicas o psiquiátricas? Claro, gracias. Creo que esta pregunta es muy importante. Eh, justamente antes de la pandemia, nosotros corrimos una investigación en, ahí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, eh, entrevistando a aquellos estudiantes universitarios que llegaban durante una semana, una semana típica, a buscar atención. Esto tenía la finalidad de preguntarles cómo es que habían llegado finalmente a buscar la atención, ¿no? ¿Quién los había motivado? qué obstáculos habían encontrado, etcétera. Y bueno, fíjense ahí, ¿no? Un punto, no, no los voy a aburrir con los resultados de todo el estudio, eh, pero les comento que un hallazgo muy interesante, ¿no? Es que uno, el principal motivador ¿no? para que eh, estos eh, chicos que habían llegado a solicitar atención estuvieran ahí finalmente, eran sus propios compañeros. ¿No? Esto un poco... Eh, ...relacionado con lo que mencionábamos en, ahora en la presentación, o sea, la importancia de los otros que me entienden, que hablan mi mismo lenguaje. Resulta que la mayor parte de eh, los estudiantes entrevistados nos comentaban que si bien ya habían externado el malestar emocional que los llevaba en ese momento a consulta eh, con su familia, a lo mejor incluso con sus parejas o eh, con algunos profesores y habían tenido la recomendación de algunos de estos personajes de ir a buscar atención, no fue sino hasta que otro de sus amigos, ¿no? Alguien o un par les decía, oye, pues vente, vamos, yo sé que está ahí, y muchos de ellos incluso les decían, pues te acompaño, vamos. Eso hacía que finalmente llegaran ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión del estigma, ¿no? Eh, eh, están todavía muy mal entendidos lo que son los trastornos psiquiátricos. Eh, Hollywood no los ha ayudado. ¿No? Porque pues siempre el asesino serial ¿no? o la, la parte más crítica de la conducta humana está vinculada a una psicopatología, aunque eso sabemos que no necesariamente es así. Entonces la locura ¿no? es algo que se relaciona habitualmente con lo que es la enfermedad mental. Eh, y a la gente le da miedo, ¿no? Entonces es decir no voy a buscar ayuda ni con un psiquiatra ni con un psicólogo porque no estoy loco y no quiero que piensen que estoy loco eh, sin darse cuenta que cuando este, ¿no? Que es el órgano más importante de todo su cuerpo se enferma, pues tiene que ir a buscarse atención con el eh, profesional de la salud especializado en eso. Si yo tuviera un ataque cardíaco seguramente no me quedaría en casa diciendo ay no qué van a pensar de mí, ¿no? Mejor me quedo aquí. No, corro inmediatamente a buscar la atención. ¿no? Si me salen ronchitas, ¿no? o me salen de repente granitos de manera súbita y es algo impactante, no genera malestar, no me voy a quedar en mi casa cruzado de brazos, sino que voy y busco la respuesta a esto. Bueno, en cuestiones de comportamiento y de pensamiento tendría que ser así. ¿no? Tendría que ir a buscar atención. Y de manera muy puntual, para cerrar con esta respuesta, todos tenemos derecho a sentir, las emociones son parte del ser humano, pero cuando esa emoción es desproporcionada, es decir, el estímulo que la generó es así y mi, mi emoción es así, o bien la emoción es mucho más duradera de lo que fue el estímulo, o me genera demasiado sufrimiento y disfunción, esa emoción ya rebasó el límite de lo esperable y eh, sería deseable tener una, una valoración con un especialista para saber si es algo que tengo que atender. Muy bien. Ahora nos llegan dos preguntas de diferentes eh, pone, este, participantes, pero creo que se relacionan muy bien. es Dice, doctora, en todo este tiempo hemos sabido de familiares o cercanos que han adquirido y afortunadamente superado la enfermedad. ¿Cuáles son sus recomendaciones o sugerencias para evitar un pensamiento paranoico cuando se puede volver a tener un contacto físico con estos familiares y amigos? Y además también preguntan, interesante lo del síndrome de la cabaña, ¿dónde podríamos conseguir más información al respecto? Gracias por las preguntas. Síndrome de la cabaña está de hecho ya descrito en la literatura y está viendo algunos est eh, estudios más formales, ¿no? Si ustedes ponen en eh, Google Scholar o en PubMed, ¿no? síndrome de la cabaña, van a encontrar mucha información ya que habla en este sentido. Y bueno, con respecto de las personas con COVID, sí. Eh, recuerden que, eh, vinculándolo con la pregunta anterior, la fuente principal de estigma es la ignorancia. ¿no? Cuando yo desconozco algo, empiezo a generar o puedo generar un pensamiento muy distorsionado ese pensamiento distorsionado me puede llevar a conductas completamente irracionales que yo he generado a partir de ese pensamiento. ¿no? Entonces, con los pacientes eh, que se infectan de COVID, de repente hay este, este estigma también ahora hacia ellos, ¿no? Como que en el imaginario social de repente queda ahí de si tiene COVID ya va a tener COVID para toda la vida, entonces ni te le acerques porque te va a infectar, ¿no? Y no, o sea, tenemos que leer informarnos, conocer ya sé que ha habido muchos cambios en la información, que antes pensábamos que nos infectábamos con los paquetes que nos llegaban, ¿no? Y ahora sabemos que no, la infección se da por aerosoles, ¿no? Y que por eso la importancia de las mascarillas, la limpieza y la distancia social, etcétera. Sí han ido cambiando cosas, pero también hay información que se mantiene y que sigue siendo eh, veraz, ¿no? Confiable. Entonces, yo creo que lo importante para combatir el estigma, tanto hacia las personas que eh, se han enfermado de COVID, como hacia los trastornos mentales, es la información. Información veraz. Eh, si ustedes me lo permiten, de hecho, voy a hacer un pequeño comercial con respecto de lo de la salud mental. Eh, este cierre de año, ¿no? recién sacamos un libro que se llama Salud mental y psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. Es un libro hecho para no especialistas, es un libro para población general, que eh, justamente lo hicimos a partir de unos foros que estuvimos corriendo donde se sentaba un especialista en el tema y solamente se dedicaba a responder las preguntas de la gente que estaba ahí en el auditorio de, del departamento de psiquiatría o siguiéndonos en YouTube y en Facebook. Entonces, en ese libro, eh, realmente lo que buscamos es eh, algo que la OMS ha llamado alfabetizar en salud brindar información, información real, con sustento científico, desde la perspectiva médico-psiquiátrica, para la población. Si uno, nosotros le apostamos a que, si uno tiene esa información, además digerible, no claramente puesta, en, de manera muy coloquial, y uno puede entender mejor eh, la situación, con esa información, uno tomará decisiones eh, hacia su propia salud, pues, mucho más informadas y seguramente con un mejor desenlace. ¿no? Entonces, bueno, si les es de interés, búsquenlo. Eh, eh, la autora del libro soy yo, junto con una, un grupo de colegas ¿no? que escribimos estos capítulos, y eh, lo pueden conseguir en la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, ¿no? en, en la tienda en línea. Es, insisto, es un libro que habla de salud mental y psiquiatría, que incluye temas incluso como el de la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar? de la muerte ¿no? eh, y bueno, pretendemos quitar muchas de estas dudas y disminuir el estigma Claro, compartiremos incluso posteriormente esta información de este libro y ya Gracias. para cerrar, una última recomendación que nos hacen por medio de una pregunta ¿Qué sugerencias nos puede dar si seguimos con este home office y home schooling durante posiblemente un muy largo periodo de nuestras vidas? Yo sugiero Uh, apostarle a estrategias que nos aterricen acá en la realidad. ¿no? Hay eh, nuevas herramientas como lo es el mindfulness que se ha traducido como atención plena y eh, eso nos ayuda, ¿no? Como abrir un paréntesis de repente dentro de la, la desesperación, el aburrimiento, ¿no? Y el fastidio del home office, homeschooling, home todo, ¿no? Eh, es esta parte que les busqué enfatizar durante la presentación creo que es eh, de vital importancia en la medida en que reconozcamos lo que está como está dejaremos de frustrarnos ¿no? dejaremos de esperar constantemente a que suceda algo diferente entonces nos vamos a permitir ir, ir viviendo una cosa un suceso un momento a la vez ¿no? sin fal falsas expectativas sino con una visión muy real de lo que está sucediendo y de lo que puedo esperar. Y por supuesto, de la mano de eso, lo que ya les comentaba, por favor, tratemos de regularizar hábitos, ¿no? Eh, que la pandemia se los ha llevado por completo y tenemos un desastre eh, completo en nuestra rutina. Tratemos, tratemos de volverle a dar estructura. Eso, sin lugar a dudas, nos va a dar un armazón bastante fuerte para poder volver a construir nuestra salud mental ahí. Doctora Ingrid, no me queda nada más que agradecerle, muchas gracias por todas estas respuestas que nos dio a la audiencia que les pudo contestar, por la ponencia en tal, eh, sin duda han sido palabras, sabidurías que nos deja y nos van a ayudar mucho en este nuevo tiempo, no sabemos cuándo, lo, lo mencionó bien, no sabemos cuándo vamos a regresar y a qué vamos a regresar simplemente, ¿no? Entonces, audiencia, muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Todavía nos quedan un par de actividades dentro de Cuida lo que te cuida, tu salud. Doctora Ingrid, ¿alguna última palabra? Nada chicos, no me resta nada más que agradecerles la invitación y felicitarlos por este tipo de iniciativas ¿no? que habla verdaderamente de su sentido de solidaridad y de, de preocupación social, como comentábamos hace un momento. Muchísimas gracias por hacerme parte de esto. Gracias a la audiencia por su interés y comentarios. Muchas gracias doctora. Eh, si en algo podemos apoyar eh, desde la sociedad, creo que lo vamos a seguir haciendo. Excelente día a todos, sigan al pendiente de nuestras redes. Hasta luego. Hasta luego.